Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Joaquín Ordóñez y soy el autor del artículo titulado Las candidaturas independientes, retos jurídicos para fortalecer la democracia en México en el futuro inmediato. Este artículo fue publicado en el volumen 28 número 1 de la revista ErgoZoom, correspondiente al cuatrimestre marzo-junio de este año 2021, y es una revista que está orgullosamente editada por nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. En este artículo reflexiono acerca de los obstáculos jurídicos que enfrenta la figura electoral apartidista de las candidaturas independientes. Eh, la finalidad en este trabajo fue también reflexionar acerca de la urgente necesidad que se tiene de fortalecer la democracia en México derivado de todos los sucesos que históricamente conocemos con relación a los procesos electorales y en general a los procesos democráticos. También otro aspecto fue la complejidad para acceder al cargo de elección popular de Presidente de la República, que es un resultado del partidismo que ha sido acentuado durante mucho tiempo, que incluso se ha llegado a considerar como un sistema de partido hegemónico en nuestro sistema jurídico electoral mexicano. Este es un aspecto de suma importancia que también consideré para este trabajo que hoy se encuentra publicado en la revista Ergozum. Eh, otro aspecto es el aspecto de suma importancia que es aquel que está relacionado con el tema de la flexibilidad en cuanto a los requisitos tanto constitucionales como legales que son requeridos para la postulación de las candidaturas independientes. Resulta ser de suma importancia eh, reflexionar acerca de la flexibilidad o de la rigidez que tienen estos requisitos para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda concretar el, eh, la candidatura independiente o para que se pueda concretar y para que se pueda realizar, por supuesto, la postulación de los ciudadanos como candidatos independientes. Otro aspecto que es de suma importancia y que también reflexioné en, en este artículo, es el aspecto de la educación en cuanto a la representatividad que se ocupa o, o que se utiliza en un modelo partidista con la finalidad de que este no sea considerado como el único modelo, el modelo partidista que no sea considerado como el único modelo suficiente y necesario o existente incluso, para poder participar en, los, en, en la competencia por los cargos de elección popular, para poder acceder a los cargos de elección popular y con esto eh, poder ir accediendo poco a poco, poder ir optando poco a poco cada vez más eh, eh, los ciudadanos a estos cargos de elección popular. Para esto hace falta desde luego educación y también los otros aspectos que les comenté y otros aspectos más inherentes a la temática que también se encuentran reflexionados y analizados en el artículo que hoy pongo a la consideración de todos ustedes y que invito a leer para que conozcan un poco más de cerca este fenómeno de los cargos de elección popular y sobre todo el de las candidaturas independientes en un sistema jurídico electoral como el mexicano, en el que tradicionalmente ha sido partidista, salvo en las últimas fechas en las que ya se permite que haya una candidatura independiente. De esta manera los invito a leer este artículo y los invito también a consultar la importante y prestigiada revista ErgoZoom, que es editada, como dije en un principio, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Saludos a todos.